Todos los grandes palacios, como este de Navarra, eh, han vivido en sus estancias siempre muchísimos eventos eh, históricos. ¿Qué pasa? Que los que en realidad nos cuentan lo que ha pasado son siempre los pequeños objetos que tenemos por aquí, que son las artes decorativas. Eh, desde el siglo XIX, que la Diputación ya se sentó en este, entre estas paredes, eh, siempre se han hecho eh, almuerzos institucionales, comidas, siempre que se han recibido visitas. Y se reunían aquí que es el gran comedor, y se ponían las mesas. Con la inauguración del Palacio de Navarra se compró esta, esta vajilla que es de la Fábrica de Pasajes de San Juan, en Guipúzcoa. Aquella fábrica fue inaugurada por dos hermanos de Limón, que eran franceses y que venían con toda la tradición de las fábricas de allí. Las, las vajillas se, se encargaban y eran siempre las mismas piezas con los mismos moldes, pero era el cliente el que decidía cuál era el tipo de decoración. En esta en concreto del Palacio de Navarra tenemos todas con el fileteado en dorado y el fileteado en rojo con el escudo de Navarra. El escudo de Navarra coronado, pero que se podía utilizar de varias maneras, lo tenemos el escudo con la corona, solamente en el escudo en la salsera, por ejemplo, y también separado tenemos en los, en los centros de mesa el escudo y la corona por otra parte. ¿Qué pasa con estas vajillas? Que, como se hacían en serie, podemos encontrarlas en varias eh, instituciones del País Vasco, por ejemplo, en el Museo San Saltelmo, o también una muy curiosa, tenemos en la Casa Museo de, del escritor francés Víctor Hugo, que había eh, pedido la misma vajilla con el fileteadón dorado, pero solamente en blanco, sin el, sin el escudo. En esta casa, como en todas las casas, ...lo que más se rompe son los platos... ...¿qué pasó cuando la fábrica de pasajes cerró?... ...pues que si se seguía rompiendo vajilla no tenían sustituto... ...y se decidió comprar una nueva en la fábrica de Vidasoa... ...que estaba situada en Irún... ...seguimos con la misma línea de platos claros... ...con el fileteado en, en dorado... ...y con el escudo de Navarra... ...pero esta vez ya con el escudo mucho más pequeñito... ...y siempre coronado... Eh, se sigue todavía con unas líneas muy clásicas, aunque estamos ya en la segunda mitad del siglo XX, y tenemos, por ejemplo, el juego de café, que sería eh, de la colección Carlos IV. Esta vajilla es mucho menos numerosa en piezas ya que los servicios cambiaron y se, las necesidades también y se prescindió por ejemplo de la sopera o de la legumbrera, de la rabanera y sí que aumentaron las piezas para cada comensal como por ejemplo esta taza de consomé que tenemos en, en, como novedad en esta vajilla. Ya entrados en el siglo XXI Cambiamos totalmente la estética de las vajillas y esta se compró en 2008 y es inglesa de la fábrica Johnson Brothers. En esta vemos que ya no tiene fileteado dorado, que ya hemos prescindido del, del escudo y esto es puramente práctico ya que con el escudo, que es pintura, no se podía meter al lavavajillas y con el fileteado en dorado, que eh, es pan de oro y es metal, no se puede meter en el microondas. Así que esta es muchísimo más funcional que las que teníamos antes. Lo único que se han hecho estas servilletas para que sigamos teniendo el borde y el escudo de Navarra en la mesa. Los techos, las paredes, los suelos son lo que conforman las estancias, pero en realidad lo que las llena de vida son siempre las artes decorativas.